Y ahora sí ya llegamos a lo que es el pueblo tequila Aquí es donde sí. originalmente Se distribuye todo el tequila a todo México A todo México y el mundo, Mario Lo que me llama mucho la atención de los tours que hacen aquí Son los caros, mira y son los, Es un ¿no? barril ese, es chido Son varios tours, Mario, que te llevan a donde fabrican tequila Y te enseñan el proceso de cómo fabrican el tequila Nomás que son bastantes tequileras Incluso los encuentras aquí Hay muchos vendedores que lo venden Pero ahorita nosotros vamos a recorrer lo que es la plaza principal sí, de aquí de tequila vamos a un poquito de lo que es aquí el pueblo de tequila para que conozcan aquí inicia toda la plaza de tequila y ahorita vamos hacia allá y ojo hay que decirles que es un pueblo mágico si sí, es un pueblo jalisco. mágico uno de los bastantes pueblos mágicos que hay en jalisco mario pues vamos a caminar un ratito vamos vamos, vamos Mario vamos. la plaza principal, mano, donde distinguen las famosas letras, sí. el pueblo más. Yo hay un video también muy viral donde hay un niño tomando fotos. Sí, Exactamente o sea, desde aquí. Sí, Mario. Y mira, sí, qué bonito. Qué bonito. Fíjate que está muy padre. Yo sinceramente nunca había venido aquí a Tequila. No, yo No, tampoco, no más Mario. pasábamos. ¿verdad? Sí, solo pasábamos por la carretera principal. Que, o sea, no pasa por el pueblo, pasa por al ladito del pueblo, ajá, Mario. Ajá. Y ya para entrar al centro tienes que desviarte. Lo que me gusta, Mario, de aquí de Guadalajara y de aquí de Tequila, que las calles del centro están cerradas para que camines como que si fuera banqueta, Mario. Sí, como una un mucho. de concito ah, para exacto. que vayas caminando sin problema de que te vayan atropellado. Miren, algo comentarles que acabo de ver. Las rejas tienen como forma de agave, Mario. Magui, de maguey, De maguey de Tequila. Qué chido. También les quiero comentar que aquí en Tequila hace bastante calor. Sí, la verdad sí Yo se pensé se que era fresco, pero no. No, es como se un clima muy, muy, muy caliente Yo prefiero los días soleados que los días nublados Pienso que ahorita vamos a volar para que vean unas tomas en el aire Exacto Es lo chido lo que se visita wow. Mario, lo que se conoce aquí en Tequila Pero mira es muy grande esto, Ajá. son es puras fábrica fábricas de tequila, Y están muy cerca del centro, mira, incluso volteadas hacia allá Y ahí se ve la catedral o la iglesia, no sé si sea catedral Pero es de aquí de Tequila Mario No manches, está bien padre, mira aquel pico que está ahí Ajá, arriba exacto. Paul también También aquí alrededor lo que me sorprende, esto No sé si sea una casa o si sea del gobierno Porque wow, está demasiado impresionante Parece hasta de novela Mario de Televisa Sí, la verdad, sí. Son son, son, este... son construcciones muy inmensamente grandes, exacto. Mario. fíjate qué padre, los arcos, bien modernos. Ajá, está chida. Imagínate como... vivir en una casa así, de grande. No, pues... No, ¿Te asustas? Está... ¿Sabes qué siento que es? Es un museo, porque ahí está. ¿Un museo, están... verdad? Sí, porque ahí hay varias... Varias ver... esculturas, Mario, sí. está chido. Algo que les quiero comentar, Mario, que aquí en todos los pueblos mágicos no falta la fiesta. Sí, exacto. Y que es más mar... representativo que el mariachi aquí en Jalisco, Mario. ¿La viste, Paul? La Presidencia, ah, ah, presidencia Municipal ahorita. también. Wow, ¿Pod ¿Podremos pasar, Mario? No ah, ¿sí? Averiguamos, vamos? porque ahí veo una pintura muy bonita. Que wow, la, presiden okay, la Presidencia Municipal de Tequila, Mario. Lo que me llama la atención es el mural que hay aquí enfrente. Wow. Wow, muy impresionante el mural. También este, es algo que dijera Mario, que me gusta muchísimo, que aquí en Jalisco hay mucha cultura y mucha, mucha arte, Mario. Sí, como en Puerto Vallarta, donde vivimos. Sí, pues es que es muy colorido, sí, por eso son pueblos mágicos, ¿no? Ah, Porque exacto. deben de estar bonitos, de colores. <risa> y pues, paúl, por eso la misma palabra lo dice pueblo, pueblo mágico. mágico. Es algo chido, miren, la pintura. Ah, qué chida. ya terminamos de recorrer lo que es el centro No sé si sea centro histórico Pero el centro de aquí de Tequila Sí, exacto, Este, ya nos mostremos un poquito Ajá, Pero, pero como... ahorita vamos a continuar a otro lugar Aquí mismo, aquí sí, mismo, aquí mismo. Venta, Vamos a ir para vamos allá hacia porque... allá porque es algo inédito de ellos. Y es algo, algo original. De ellos. Ajá. Y algo muy reconocido también. Mucho influencer ha ido ahí a tomarse fotos. Vámonos, vamos, vamos. vamos, sí vamos. Teletransportación, así. Y pues bueno, Mario, y ahora sí, ya llegamos aquí a donde les habíamos dicho, al sí, hotel, Mario, es el son, Gran Hotel. Son un hotel, pero mira, pero miren, la diferencia de este hotel, nomás que no sé si debemos de hablar bajito porque hay varias personas durmiendo ahí. Exacto. Son, <ríe> son, son, son hoteles. Son casitas, son, son como habitaciones. Son, son habitaciones. Ajá. Cuartos. Son 35 habitaciones las que hay. Así como barriles gigantes exacto. Pero cada habitación tiene un nombre Diferente de tequila Sí, mira Mario, así se llama el hotel Yo siento que se llama Jofradía. La Jofradía. Y el, pues mira. El hotel de aquí, la verdad ah, es muy reconocido De hecho han venido varios youtubers Reconocidos, Ay, yo siento que ustedes Ya han no de saber quiénes Y esta vez quisimos venir nosotros Para que ustedes también conocieran Pero con nuestro punto de vista Y pues mira, enseñanles, Paul, aquí, men, Todos exacto, los maris Marie. que hay hay más gays agave y, cómo se llama aquí tienen los nombres Dorados, mira wow, la puerta Tan chidas mario pues está bonito Vamos aquí ya Bien, Como pueden ver Ahí están todos todos Son varios barriles Mario Son barriles Es como, como el chavo del 8 Es que han de saber sí, Vienen barril Que el tequila Lo, lo guardan en barriles Ajá, Exacto Por, Por eso representa tequila Y pues mira Y sí, los barriles va, Por está eso representan los barriles Mario Exacto Y está chido que Lo que se me hace curioso Es que tiene escaleras Y tiene dos sillas ahí Para que tú estés A gusto Afuera, afuera en, la en la terraza la terra. Está chido Ajá. Qué bonita fuente Mario La verdad sí Es una chulada Me gusta mucho aquí. ¿Qué? Fíjate, es una, es una idea muy original, la verdad está chida. Sí, es una Yo no sé a quién, a quién se le ocurrió esta idea media extraña, pero está chida. Sí, y más que nada Mario, es una idea muy muy muy original de aquí. Creo que no la podemos ver en otra parte del mundo porque sinceramente sí. es la única que he visto así Mario con y esta pues, idea. Aquí como se ven todos los barriles. Como si estuvieran wow. en, la, en el, Como si estuviera donde hacen el tequila, porque siempre está Ajá, lleno de barriles donde hacen el tequila. Ah, oh, esa viene la y tal agua, Mario Ah, me quiero meter, Paul. Fíjate, si yo me aventara de un paracaídas en esta zona Cuidado, quedaría ensartado en una, una, en una de estas Exacto, porque, Mario. porque alrededor de Tequila Jalisco está lleno de, de magueys oh, Sí, son oh, muy filosos, Muy, filoso, muy filoso, mira ya de cuenta que abajo hay un piñón, como una tipo piña Ajá. Es de donde extraen todo el tequila Exacto Ahí se alcanza a ver, mira Es como una tipo piña abajo como lo pueden ver aquí representado ya en una escultura, en una fuente. Eso es lo que dice Mario, que es la piña. Y esos Ajá. son los magueyes, se corta y ya queda así en esa forma de piña. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos ver acá? Ya en persona ah, y lo de, que verdad, es de verdad, piña. Mario. Miren, de ahí sacan Esto el es. tequila, de la parte de abajo. Y realmente el maguey pues es una planta, pero lo Donde sacan el tequila es de la parte de abajo Ajá, ah, Exacto Y pues bueno Mario yo pienso que aquí vamos a finalizar sí, este video verdad, sí. Fue y un recorrido gu... muy variado Y me gusta más esta vista para atrás Porque ah, están todos exacto. los Fue un recorrido muy variado como ya les dije Y Mario recuerden Dejar su like Suscribirse Activar la campanita Y también recuerden seguirnos en Facebook Que ya queremos llegar a los 10.000, Ya queremos contar con toda su ayuda También en Facebook Solamente es darle like y seguir Y vayan exacto. a seguirnos En Instagram Vayan Ajá. aquí, aquí Acá, nos ahí nos también estaremos subiendo fotos más personales, fotos que no las pueden ver aquí en YouTube, pero probablemente en Instagram sí. Vamos a dejar esta vista ah, lleno de barriles. Está muy Son, Es el hotel, este es un hotel muy famoso, lo pueden encontrar en, en, en Google en todos lados, Ajá. porque es muy famoso. Y sí, pues, hasta el siguiente video, Mario. Esperemos les haya gustado este video y... y mi... Hasta Ay. luego. Keep here's